Hey, what is up people? Here I am In this series of videos I'm going to be talking about how to uh, formulate uh, affirmative sentences in English, so if you're interested in these kind of videos so please continue watching Vamos a comenzar con algo sencillo Vamos a dedicar dos minutos al día con que tú te aprendas una frase, está bien y estaba pensando que esa es una nueva un nuevo enfoque que uno puede utilizar si tiene una, una tarea difícil entonces, o sea, como crear un, un hábito, eso es lo que se busca después que, que ya creemos el hábito va a ser mucho más fácil para nosotros aprender el idioma, en este caso el inglés ¿Listo? Vamos a comenzar con la forma de afirmar cualquier verbo para eso quiero que tengan en cuenta que cualquier verbo se expresa de una manera distinta de acuerdo al pronombre para eso quiero que recuerden bien a él y a ella, sus dos pronombres, que lo recuerden y que lo tengan aparte. Cuando ustedes quieran hablar de ella, quieran hablar de él, vamos a utilizar, por lo menos si es el verbo saber, know, eh, para ella sería she, she knows, he knows. Y el resto de verbos, si se utiliza por lo menos el eh, yo sé, I know, tú sabes, you know nosotros sabemos we know ellos saben they know listo aquí lo único que tienen que tener presente es para él y para ella el verbo cambia listo estamos hablando de afirmativos decir una, una afirmación podemos comenzar así con cualquier verbo que, que se quiera aprender vamos a hacer un, una frase sencilla por ejemplo I know English I know English otro verbo uh, I speak, yo hablo, I speak English, ella habla inglés, she speaks English. Entonces, como se dan cuenta, tienen que eh, ir aprendiendo, mientras van aprendiendo los verbos, ir aprendiendo la forma como se comunica o cómo se dice para él y para ella. Los cambios más significativos son la S al final, por, por ejemplo el verbo know te daría como knows, el verbo cry, que es llorar, quedaría como cries, she cries. Y la otra forma, es para menos para go, I go, yo voy, para ella quedaría she goes. piso She goes. Entonces, esos son los tres cambios significativos que tienen que ir manejando. Así que por ahora les voy a dejar hasta ahí, simplemente voy a tratar de hacer un video... Por cada cosita. Y para que ustedes lo vayan implementando. listo Así que nos vemos en la próxima. Déjenme preguntas. Si tienen. Que voy a estar revisando los comentarios. Y voy a estar ahí ayudándoles. Para que ustedes puedan resolver. Y puedan ir avanzando con el inglés. Así que nos vemos.